Hola, hola, buenos días. Aquí estamos comentando un Día de la Taberna y hoy volvemos con Total War Troya en este DLC de Mizos. Nuestra campaña con Micenas. Recuperamos la campaña, o al menos por donde la teníamos. Estábamos defendiendo, si no nos si no recordáis, al Peno, pero llegamos a un punto de infección en el que en el capítulo anterior vimos el Salto de Fe. Así que bueno, vamos a calentar el capítulo con esta batalla. Y una vez tengamos esto, nos defendemos todo lo que podamos y eh, revisamos la situación general del mapa, cómo estamos ubicados, etc. Lo dicho, este combate, bueno, ya lo pudimos ver la otra vez, eh, tiene muchísima morralla, muchísima morralla, y lo único que me preocupa es son estas tres de aquí de maza, y el carro. El carro es algo que nos va a hacer mucho daño, pero nosotros teniendo proyectiles deberíamos ser capaces de aguantarlo todo. Entonces, vamos a ver, vamos a aprovechar esas zonas eh, poco anchas, bueno, al revés, muy anchas, esos cuellos de botella, nos, nos ubicamos bien y a ver si nos podemos defender con más o menos tranquilidad. Y gracias a nuestros proyectiles podemos reventarlos un poquito. Vamos a ver si podemos forzar en un lateral y luego ya. Vamos, vale, pinita que vamos a sacar contra esto. Qué feo, qué feo, qué feo está esto. Vale, no tiene más, ¿no? ¿no? Vale, pues vamos a coger estos tres y los vamos a ubicar los tres aquí. Perfecto. Vale, vamos a meter esta para que aguante aquí Así con todo el ancho y lo que aguante, aguantó. Vale, ¿esta cuál es? Esta, vale Vamos a meter, de hecho, esta la, nos la llevamos al grupo 5 Estas dos aquí, en el grupo 1 Esto está bien Y este lo metemos aquí atrás En el grupo 2, perfecto Empezamos batalla y desplegamos Vamos para adelante Ah, va a querer venir todo por aquí. Uf, uf, uf, uf, uf, uf. Ah, bueno, pues entonces vamos a ser más listos que ellos nosotros. Vamos a ser más listos que ellos. Vale. Vale, vale, vamos a aguantar aquí. Vale, lo que necesito es, por favor... Mucho fuego, ya. Eso es, eso es. Que no. Que no demos tregua. Vale, si se quiere meter con la. Con. Con el resto de la milicia se por aquí. Pues, con nosotros, a tu héroe, yeah. eh. Vale, vamos a traernos estos aquí. Porque aquí vamos a necesitar bastante apoyo. Eh, a ver, ¿qué le pasa a esta gente, hijos? Quitarle el modo escaramuza y venga ahí. Ah, es una lástima no tener disparo directo y que tenga que tener el tiro bombeado, pero bueno. Tus guerreros empiezan a titubear. Va. No, nah, no ha podido ser. Eh, se nos ha ido. Venga, a ver. estás perdiendo terreno. Venga, con esas jabalinas ahí cuerpo a cuerpo. Tenéis que estar reventando. Eso es, vamos. Venga, por lo menos les hacemos bastante daño. La aristía en algún momento, Rey. Los guerreros no? se están reagrupando. Venga, carga, Bueno, y segura. Nah, no, se acabó. ¿Podemos o no? Por lo menos nos tiramos estos de en medio. Venga ahí. Nah, no, no va a ser ni de milagro. Has perdido una unidad. Vale, perfecto. Opa, nos giramos. Nada, es mucha milicia. Nos pasan por encima, pero... ¿De qué manera? El enemigo está capturando no, tu punto de nada, victoria. Nada. Esto está fuera... Sí. Vale. Ok, bueno, sabíamos que era una derrota. Había que tratar de defenderse un poquito. Le hemos hecho perder un batallón de garros con garrote. Bueno, ha tenido ahí un... un unas pequeñas pérdidas, pero bueno. No recuerdo siquiera dónde estamos ubicados en el mapa, en esta región. Si es de la zona norte, bueno, me da un poquito igual. Vale, sí, esto es la zona norte, ok, perfecto. Sí, bueno, sin sí, problema, vale, es un problema, ¿no? Pero... Le elegí a Minoa, vale, movimientos. Nos dan igual, a toda pastilla hijo mío déjate ya de, de molestar etolios feacios vale trachea está siendo asediado atenas Ítaca. vale, plegaria tendida de ares, vale etolios se ha se moviliza a esparta, perfecto capacidad de la gente vale, se me dice fracaso, éxito cuidado, eh uh. opunte vale y al alpeno también, la derrota alpeno, vale vale, vamos a ver si podemos hacer diplomacia listo etolios, hijos míos, vuestra coordinación bélica, dónde está got to tenemos muchos asuntos eh... Declinar. ¿Dónde estáis yendo? Coordinación. ¿Cuál es vuestra coordinación bélica? ¿Qué, qué, ¿Qué estáis atacando? Elis Polixen. O sea, aquí. Vale. Vale, me parece correcto. Vale, ahora bien. Con este ejército en este ejército, vale, aquí dijimos de guardarnos estos puntos, tenemos la plegaria de Apolo eh, eh, eh. especialista en formaciones, aquí tenemos solo un punto y la idea era poder meter varios porque este señor en el ejército tiene aquí los proyectiles de escaramuzadores gigantes entonces, munición para las unidades de proyectiles y reduce el tiempo de recarga o aumenta la penetración mm. El daño por es el ejército del héroe Y aquí les da experiencia Vale, pues vamos a ir ya directamente Independientemente de lo que dijéramos en los capítulos anteriores Vamos a meterle aquí experiencia Para esas unidades Y yo creo que vamos a aguantar Uh, altis Vale No podemos reconstruir nada Porque estamos bajo mínimos en todos los aspectos Ok, vamos a saltar alfimera Y aquí ya erradicamos de la zona sur Apteris, Perfecto. Vale, pues vamos a ir de cabeza para allá. Y vemos a ver cómo está para poder asediar esto. ¿Qué tal lo llevamos? Simulamos. Resolución automática para adelante. Vale, perfecto. Muy bien. Y... Vale, lo ejecutamos. Todo correcto. Pérdidas 8. Sublime. 400, 5 de oro. Vale. Tomar y o... desvalijar y ocupar. No se da cuenta. Vale, preferimos tener estabilidad en la región. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Este señor está haciendo un asediador de peligro. Me gusta. Vale, luego migraremos hacia allá. Alizmera, esto es una región de oro. Me gusta. Vale, vale, vale. Y nos prepara el terreno para trabajar bastante bien. Ahora... Este, vale, este ejército era el que teníamos aquí planteado para hacer defensas. Luego teníamos este ejército viajando hacia el sur con lo que sea que fuere. ¿Vale? Y lo podemos mandar por tierra hasta aquí. Perfecto. Y así va a ser. ¿Vale? Perfecto. Y en cuanto llegue aquí... O sea, nos quitamos a esta gente del medio y luego ya subimos por aquí, para esta zona. Porque ya al sur esta gente, o sea, la isla de, de Nosos no me interesa para nada. Abtera puede hacer lo que quiera, pero a nosotros nos da un poquito igual. Ahora bien, vale. ¿Qué otro movimiento queremos? Vamos a llevarnos... Egisto. Este era nuestro señor. Vale, que tiene especialista en formaciones... Baluarte, disciplina vale, vamos a meterle la sena de artemisa para que pegue tremendos flechazos alcance, vale y vamos a meterle alcance del héroe que ya que tiene aquí más alcance más munición en vez de meterle más munición vamos a meterle más alcance uy, pero pierde capacidad de recarga vale, pues no, vamos a meterle sena de artemisa y le metemos munición, vale ahora bien, tiene este nuestro señor bueno, tiene defensas y tal. Vale, vamos a llevarnos esto hacia el norte, porque tenemos que defendernos por aquí por esta zona. Vale, vale, vale, vale, vale. A ver, a ver, nos ubicamos. El, el punto está aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Nuestro señor en Efeso. Somos capaces... A ver, señorita. Eh, tiene para... Uff, tiene para subir de nivel. Ten, vale, tenemos mucho sobre lo que subir de nivel. Me gusta. Sabia mujer. Éxito en arena de espanto. Moral a las unidades del ejército. Vale, uf, Cuatro niveles que subir tú. Probabilidad de éxito en las acciones. Sentamientos enemigos. Me gusta. Vale, estos no. Pronosticar tampoco. Vale, y estos nos los podemos ahorrar y ya veremos dónde los ubicamos. Perfecto, ahora bien. Antenia, 100%. Por vale, vamos para allá. Vale, bueno, tiene favor de Poseidón. Vale, me gusta. Y yo creo que. Bueno, es una región al 13 ¿eh? Vale, ¿qué podemos reclutar de aquí? Que sea baratito, o al menos que nos cueste poco. Mm, mm, mm. Vale Es que milicia no quiero No me gustaría reclutar milicia Porque para rellenar para Estos son pesadas y están muy bien Expertan flanqueo, armaduras de o sea, Esta gente es Jesucristo Pero claro, hay que darles apoyo Vale Honderos eh, ¿O qué otra cosa queremos? Mmm Vale, tenemos, vale, vamos a meter tres de estas y vamos a meter dos, de hecho, dos de estas, vale, para poder hacer grupo. Con esto ya nos podemos mover, entonces, aquí qué tenemos, no tenemos nada aplicado. Vamos a movernos hacia Antenea. Tenemos aquí también... Prené... o oh, Mileto. Uh, vamos a hacer diplomacia. Podemos hacer... Que Esparta... Ah, no, es que Esparta ya le hemos metido... Mm, mm, mm, mm. A Esparta ya le hemos metido para que nos limpie esto. Vale, vale, vamos a cambiar... La coordinación bélica para que Esparta en vez de aquí vaya aquí. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto y que se limpie eso. Vale, vale, vale, vale, vale. Esto ya nos pone en una muy buena tesitura Me gusta, me gusta, ¿vale? Ahora podemos construir aquí. Ah, bueno, sí, era esto. Lo que tenemos para construir aquí en Micenas. Vale, que ya es o mover jabalíes los ligeros para luego meter los campeones de Agamenón. Oye, pues me interesa, ¿eh? Me interesa y mucho. Esto está muy, que, pero que muy bien. Y encima sacarlo en micenas. ¿sí? Vale. Vale. Aparte, teníamos misiones por aquí. Misiones. Ira divina. Mueva tojen una sacerdotisa a Europa. Vale, que estamos ya llegando, de hecho. Vale, vamos a ello y completamos la misión. Vale, vale, vale. Poquito a poquito. Objetivos. Vale. Vale. Vale, completamos la misión. 2000 de experiencia para Gamenón. Perfecto, nueva misión, entiendo... ¡Uh! El indignado mar no podrá calmarse, mi señor, hasta que le ofrezcas una vida a cambio de la que le arrebataste. Tu agente designado revela el verdadero motivo de la ira oceánica. Artemisa, la cazadora, está resentida contigo por haber abatido a, un, a su ciervo sagrado en su propia arboleda. Según el sacerdote, el limpo exige una compensación con sangre. Sacrificar a tu propia hija... Y Figena será el único capaz de apaciguar su ira divina y devolver a las a calmar las aguas, Dios. Vale, menos moral, pero tenemos ataque y velocidad. Sacrificio de un padre, movimiento en el mar, cenizas de Figena, Entonces, menos desgaste para el héroe. Y movimiento en el mar, o desafiar a los dioses, movimiento en campaña, perdemos defensa Vale, pues vamos a sacrificar a nuestra hija mm, La verdad es que lo siento, pero Perdemos moral, pero ostras, los bufos, eh <risa> Gobierno turbulento, una daga en la oscuridad Pero la hija de Zeus apartó la daga afilada como una madre apartaría una mosca de su hijo Preparas un banquete con tus mejores comandantes para celebrar el éxito de tu campaña militar durante la noche cuando el vino nubla tus sentidos un asesino intenta apuñalarte por la espalda sales con vida por gracia divina los hombres de Gisto van tras él pero el asesino muere al intentar escapar menos moral para las unidades menos ataque cuerpo a cuerpo Joder. Cinco turnos, eh vale, mueva a tu gente. espía a mis cenas cícople disponible para reclutar bueno, no tenemos ninguno por aquí Podemos reclutar un espía. Reclutar a gente. Espía. Efectivamente. No. Dios, ¿y dónde los tengo, tú? ¿Esto es una sacerdotisa? Sí, que esta mujer me la voy a traer yo de vuelta. Vale. Venga, de espanto. Éxito. Bueno, nivel 22. Esta, esta señora ya, o sea, no tiene puntos para ponerse. Me... Vale, aquí Contra esta gente Vale Perfecto eh, Pero dónde tengo mis espías Aquí tengo uno, pero esto va a tardar en llegar La de Dios ¿Y el otro? En serio, ¿y el otro? Héroes y agentes ah... Polidro está medio muerto Bueno, medio muerto no, está herido un turno para volver a estar disponible. Vale, pues nos movilizamos. Vale, vamos bajando aquí hacia el sur. Este señor ya lo hemos movido. Vale, pues vamos a movernos con este ejército de aquí. Vale, y este ejército, bueno, lo suyo sería poder cruzar el mar, tú. Sería maravilloso. Vale, yo creo que nos vamos a Embarcar en esa aventura Rollo, aquí podemos llegar O hay alguna forma de... Porque esto es como muy acantilado Y aquí no hay playa, puede ser, sí Vale, pues nada, no. vamos a embarcarnos Al alta mar Tal y como estamos Es que aquí el cambio de contexto nos va a matar un poquito. Pero bueno, vamos a ubicarnos aquí. Ah, no. Buah. No, tremendo acantilado. Vale, ok, no pasa nada. Vale, vale. Bueno, eh, hey, nos movilizamos. Esta, va bien la cosa, va bien la cosa es esto, esta gente no la vamos a cargar, pero ya rapidito, y ahora con este ejército moveremos por aquí y será el que se quede más o menos para defender aquí la zona nuestra zona central que eliminando esta amenaza el resto nos preocupa más bien poco, vale perfecto, perfecto, perfecto perfecto o sea, se ha quedado todo bastante bastante bien, edificio dañado, ¿dónde? opunte uh, aquí, ¿por qué? bueno, claro nos acaban de reventar Altis. Y este es el problema, que aquí no podemos reconstruir nada. Por falta de materiales. Vale. puntos de habilidad sin asignar. Vale, esto lo sabemos. Ok, vale. Dicho esto y visto esto, pasamos de turno y vemos cómo se queda la cosa. Ojo, ojo, eh. Hay, vale, hay movimiento. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta Colofón es una ciudad, ¿en serio? ¿Un poblado? Me encanta Uy, ¿qué ha pasado aquí? Sí, pues a este no lo vamos a cargar Creo que con estas sacerdotisas Somos capaces de matar, ¿eh? Amazonas Vale, no pasa nada Perfecto Tracia, Tantalis Talagua, filis. ¡Ojo! ¡Puf! ¡Puf! ¡Puf! ¡Puf! ¡Puf! ¿Y cómo es? Ah, bueno, por el equilibrio de poder del asentamiento Argenon en Cipariso Vale, vamos a por ello Sí, yo creo que teniendo las murallas somos capaces de... Porque hay muralla ¿no? ¿En campo abierto? ¿What? ¿En campo abierto? ¿Y, y, y con lo que tiene? ¿Somos capaces de hacer... Eh... ¿Cómo es posible que no...? ¡Wow! Estoy demasiado confuso. Vale. Porque este señor es... Nada, un héroe de nivel 1. Eh, no sé cómo plantear esto. Vale. Vale, Va vamos a plantearlo tal y como me lo... el aquí. Aguantamos aquí. Empezamos batalla. Y rotamos un poquito. Eh, eh, con el alto creo que se puede rotar. Vale. Y esta va a ser la clave. Ataque. Cuerpo a cuerpo. Aunque perdamos defensa. Aguantamos ahí y ya está. Yo creo que los proyectiles al fin y al cabo es lo que nos va a dar... Más o menos en el combate, venga, ahí empezamos. El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. Vale, y cómo ganamos esto? Así. sí, efectivamente vale porque nuestro héroe puede contra su héroe vale perfecto perfecto perfecto perfecto esos honderos cargándose esas sirenas tus guerreros empiezan a no no aguantáis aguantáis aguantáis sois unos campeones podéis con todo podéis con todo podéis con todo podéis con todo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 pero ese héroe no lo cargamos, por tonto. Venga, hala. Vuelves. Maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Oh, esta sí que no la vi venir. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Estos proyectiles nos han dado la partida. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Vale, ahora a lo mejor el problema lo tenemos porque estamos corriendo un poquito cuesta arriba. A ah, estos ya muriendo, vale. Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Venga, la masa. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Que aunque no se nos desmoralice el héroe, podemos, podemos, vale, el héroe se ha muerto, no pasa nada. Oh, no. Vale, vale, esa pérdida de armadura les va a hacer bastante daño. Muy bien, esas lanzas. Venga, esas jabalinas, otra descarga. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora cuerpo a cuerpo, eso es. Venga, no nos achantamos, Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Hasta que se vayan. Ah, este, vale, este es el problema un poquito Vale, no, está bien, está bien, está bien Tiene muy poca moral Oh, maravilloso Maravilloso, maravilloso, maravilloso Vale, pues nada, toca pastilla Por si munición. no tienes munición, cuerpo a cuerpo, hijo Vamos, vamos, la vamos Victoria vamos. Está al alcance de la mano. Vale, podemos y en data pastilla... Perfecto, ahí se han cargado otro... Oye, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien... Yo pensaba que ellos eran bastante más superiores, eh, Teniendo en cuenta los ejércitos... Pero el uso de esto... Teniendo un buen grupo de proyectiles... Es maravilloso... O sea, solo me quiero imaginar... El ejército de Ares... O sea, de Ares, perdón... De... El que tenemos aquí en la zona... En la zona sur... Ese ejército... Con los gigantes, con jabalina... Luego, también las jabalinas normales que tenemos. Eso es una máquina de destrucción. Vale, finalizamos porque no hay más que rascar. Oye, gratamente sorprendido, ¿eh? Nos hemos reventado también las sirenas. Eso ha estado muy bien. Muy bien, muy bien. Pérdidas muy parejas, ¿eh? Ok, nosotros teníamos más, pero calcula. O sea, los precios de los ejércitos, el nuestro vale la mitad. Venga, a habértelo pensado, chato. Ahora, ahora, ahora vuelves. Perfecto Vale, reabastecemos unidades, sí, sí, sí, sí, sí, sí Vale, zona complicada, eh Esto es zona norte, ahí estamos teniendo bastante problemilla Sí, ahora nos harán cualquier cosa Me imagino, no, uh, Vale Pero de qué vas, hijo O sea, tú, ¿tú quién eres vale este, ha visto que estamos en guerra con tropecientas mil personas ya ha dicho eh yo también puto! es como pues yo. hijo mío uh, no podemos subir y nuestro carro no revienta todo esto vale bueno vamos a jugar ¿eh? antes que simularla vale bueno tenemos las arqueras de Artemisa a ver si nos podemos reventar Sus ejércitos cuerpo a cuerpo Quiero que seamos capaces de mover los carros Lo suficientemente bien Como para Vale, vamos a hacer dos grupos aquí Vale, uno vale, Este lo vamos a pasar al grupo 4 Este lo vamos a pasar al grupo 5 Vale, el grupo 5 lo vamos a ubicar aquí Vale, este grupo este, nuestro héroe aquí, vale, en el 3, perfecto. Vale. Nuestros proyectiles en el grupo 2. Y los carros. Vale, vamos a meter. Mm. Vale. Os dejamos aquí. Y ahora decidimos. Empezamos batalla. Uh. Va a aprovechar esto. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vale, no, no, no, no, está bien. Correr. Vale, vamos a tener que correr mucho. No corren tanto, ¿eh? No corren tanto. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, y... Vale, quitamos el monstruo moza, aquí cargamos ya, porque si no nos está lloviendo. Una que El enemigo mierda ha detectado unidades ocultas. Vale, y esta la vamos a dejar por aquí. Bueno, no, es que no va a llegar. Tus guerreros han detectado enemigos tío! ocultos. Han hecho huir a tus guerreros. No, no, no, no, aquí. Vale, grupo 3. Vale, perfecto Buena llamada. Los guerreros empiezan a titubear. Wow, se nos ha desestabilizado todo un poquito, pero bueno. Suero muere, suero muere, su, héroe muere, su héroe muere. Colapsamos aquí, por favor. No no Fua. Dios. Vaya barrida. Vaya.. No tiene otro nombre, ¿eh? Vaya barrida. Madre mía. He perdido totalmente el foco y el bosque me ha matado. Porque yo. Además, lo estaba pensando, digo, Digo ¿Dónde están todas las unidades de esta gente? Porque traía tropecientos muros de escudo Y por alguna razón ha desaparecido Vale La correa de Poseidón Polidros, ¿dónde estás hijo mío? Boli. Ofimaco listo para servir Vale, vamos a hacer aquí Vale, vamos a hacer Lo bajamos hacia el sur Y hacemos un asesinar arriba ya así Pontamente Y a ver si nos lo llevamos acaso, Bueno, este espía es el que vamos a traer nosotros Hasta aquí Ahora bien, este ejército Nos lo mudamos a Epidauro y uff, en Epidauro es que había que construir cosas nuevas ¿eh? Vale, vamos a ver si podemos contratar Vale, y estas que son más baratas. Vale, perfecto. Pero estamos teniendo déficit importante y... No, no podemos tener ese déficit. Vale, otro pequeño movimiento por aquí. ¿Podemos reparar esto? Perfecto. O por lo menos, por lo menos, el asentamiento principal. Vale, luego ya el resto, pues ya veremos y así hacemos. Desorientación. Eh, vale, no. Nos están asediando. Ay Dios. Perfecto de condenación. Éxito. Vale. Ah, pero no lo puedo matar. Eh, nos va a valer de bien poco, la verdad. Vale, vamos a viajar a Tegas. Y veneramos los antepasados. Por lo menos un, un bufillo aquí para nuestra gente. Esta sacerdotisa. Es Éxito, vale. Nos la traemos de vuelta para acá. Sí. Nos la vamos a ir trayendo. Venga, que sea movimientos con sentido. Ciprasos, ritual de exaltación. Eh, por lo menos, o sea, la movemos, pero que, que tenga un porqué. Vale, con este ejército vamos, vamos. Vale, aplacamos a los dioses. Éxito, perfecto. Vale, continuamos los bonitos hacia el sur. Vamos a asaltar. Fitera. Sí, esto lo deberíamos asaltar fácil. Con este ejército al menos nos debería valer. Si no con eso, con el héroe. ¿Vale? ¿Vale? Vale, vale, vale. Este nos lo traemos por aquí. Mira, aprovechamos y asesinamos a esta sacerdotisa que está por aquí medio molestando. ¡Dale! Maravilloso. Buen trabajo. Eh, eh, eh, eh. Vale, ¿qué otras cositas tenemos por aquí? Nah. O sea, esos son los movimientos Ok, vale, por esta parte ya estamos arreglados Este señor va a tener que defenderse bastante bien Vale, otro héroe No vamos a querer reclutar, al menos por ahora Y el movimiento que vamos a hacer ahora es... Uh, vale Esta mujer puede venir aquí y hacer una arenga de espanto y, uf, es que aquí nos van a atacar pronto, ¿eh? Vale. Vamos a venir aquí y hacemos un primer ataque para salvarnos. ¡Huepa! Capaz se las bien No llegamos. Vale, bueno, pues. Ocúltate ahí. Vale, perfecto. Vale, pues con esto, con esto, simulamos turno. Sí, simulamos turno. ¿Qué nos quedan? Edificios dañados en Opunte y en Altis. Vale, este lo sabemos. Puntos voy a asignar en Demónice. Tiene dos. Oh, vale, simila. Ah, no, no. Vale, vale, vale. Vale, o sea, ok, esto lo sabíamos. Uy, y el siguiente no, no recuerdo qué era. No nos ha salido, vale, a ver en qué punto De situación nos quedamos y con eso Cerramos el capítulo Se está poniendo esto Intensito, eh Está duro Lo que no quiero perder es territorios aquí O sea, esto literalmente va a ser mi nueva casa Y hay que meterle Mucha caña en esta zona Vaya hombre, el colofón Ok, cerramos aquí, vemos por primera vez qué tal son las amazonas lanceros arimaspos, esta gente viene fuerte, eh. arqueros centauros, mucho proyectil, cazadores arimaspos, vale, okay, well, veremos cómo está la cosa, a ver si nos podemos defender y qué tal nos movemos contra esta gente, lo dicho.